Bien traders, ¿cómo están? ¿Cómo están? Nos encontramos acá en el GBP USD. Ya vamos 100 dólares. Eh, ya llegó al pico. Pero creía, quería grabarles este video. Estoy a punto de cerrar, tomar unos beneficios. Y simplemente pues ya está llegando el primer take profit. Eh, estamos operando aquí las noticias. Ahorita más tarde, por ahí por la tardecita, voy a empezar a compartir cómo voy con mi cuenta auditada. Para los que quieran verla, pueden dirigirse al canal de Telegram. Entonces simplemente voy a empezar a, a explicarles cómo vi la entrada. Estoy esperando a que baje otro poquito más. Tengo dos cuentas de trading, no solamente tengo una. Los que ya son más avanzados ya sabrán por qué uno abre dos cuentas y no solo una. Hay una más grande y una más chica. Yo creo que acá voy a empezar a tomar los beneficios. Eh, es suficiente, son casi 50 pips, si no estoy mal, vamos a ver por aquí, a ver qué cantidad de pips son, son 74 pips, aún sigue yendo con momentum fuerte, miren la noticia está acá, estas son las noticias que estamos operando, es importante entender la fractalidad, ustedes ya saben que, que yo trabajo en base de la fractalidad, y a base del momentum del mercado. Obviamente solo tomo una operación al día. Ya llevamos 128, 131. Rompiendo la zona. Va rompiendo la zona. Miren esa fuerza con la que va. Y ahorita más adelante les voy a mostrar cómo hice. Les voy a desglosar la entrada. Cómo fue que la realicé. Acá vemos en temporalidad diaria. Vemos en M30 cómo sigo bajando con mucho momentum. Tenemos estas dos zonas acá. Se me movió aquí. Tenemos estas dos zonas aquí. Me gusta esa extensión. Me gusta la fuerza con la que está bajando. 133. 133 dólares. Bien, bien, bien. Excelente. Yo creo que ahí voy a cerrar. Está llegando a la primera zona. A ver si se estira otro poquito más. Ya saben, si quieren ver mi auditada seguir mi trading, que es lo que comparto... Es por el canal de Telegram. Por ahí solo comparto mi trading. Trading institucional oficial. Para los que quieran buscar ahí. En la tardecita voy a estar. Mirando a ver si. Subo un poquito de la cuenta auditada. Para que ustedes vean. La sostenibilidad que tengo con la estrategia. Bueno yo creo que ahí voy a sacar mis profits. Oh, Dejemos que se estire otro poquito más. Y tomamos beneficios. Porque la avaricia tampoco es buena. Vamos a ver por aquí. Déjenme enviar un un mensaje. Al canal de Telegram. Porque por ahí compartí un poquito de la entrada. Esto vamos a poner aquí. Déjenme un segundo. Ya sabe que le puede dar like al video. Si usted quiere aprender más sobre la fractalidad del precio. Ahí tiene el canal. Comparto mucha información de valor, información estadounidense. Mis mentores han sido de Estados Unidos. El, uni el último mentor que pagué no habla español. fuerte estirón 137 dólares. Cae con momentum, cae con fuerza. Excelente. Bueno, yo creo que... Vamos a ver por aquí. O sea, denme un segundo... Listo, quiero compartir esto por Telegram. Trading institucional oficial. Ya les voy a desglosar cómo fue que hice la entrada. Bueno. Primero, segundo, bien, bien, bien. Primer profit, segundo profit. Esta es la cuenta más grande que tengo. La otra lleva mucho en positivo. Vamos a ver que se estira otro poquito más con esta. Ya tomamos los primeros beneficios. Vamos, muy positivo en la otra. Entonces, pues ya no la opero más. La dejo quieta y empiezo a operar la otra cuenta. Uf, uf, fuerte, fuerte. Excelente. A ver si se estira. 70, 70. Bien, bien, bien. 71. Delicioso trade. Miren ese estirón tan fuerte desde H1. Obviamente, vemos desde las temporalidades más grandes. Aquí tenemos dos zonas de soporte. Aquí tenemos la zona de stop loss. Porque el que no utiliza stop loss no sobrevive en los mercados financieros. Vamos a tomar estos beneficios. O sea, que se estire otro poquito a 70. Y cerramos este. Bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. bien. uff, 80, 80. Estemos grabando. Uh, uh, uh. Bien, excelente, 80. Yo creo que es más que suficiente ahí. Otros tiran. Uh, uh, uh, 80. Uh, ya está llegando el Take Profit. El Take Profit. Lo tenemos en 88. Yo creo que me va a ir con esos 80. Bien. Excelente. Listo. Ahora les voy a explicar desde acá, desde TradingView, cómo fue que tomé la entrada. Para que ustedes vean lo sencillo que es. Obviamente hay que saber sobre la fractalidad del precio pero veníamos aquí que había una mecha de rechazo, fíjense muy bien, esta mecha de rechazo que vemos aquí tan grande, en temporalidad mensual, luego nos bajamos a semanal y podemos ver la zona, entonces podemos ver que lo que yo busqué fue la mecha aquí, la zona de la mecha, obviamente, listo, aquí esta zona de rechazo, miren aquí, buscando la cola de la mecha, eso fue lo que hicimos, buscando la cola de la mecha a favor de la tendencia mayor, veíamos cómo caía por tres semanas aquí, obviamente después de crear el engaño, tres, dos semanas cayendo, está consolidando, ahí fue donde decidí tomar acción, también obviamente esperando las noticias, ya es suficiente, no voy a operar más, así siga cayendo, estoy satisfecho con lo que logré en Profit. Puede seguir cayendo mucho, puede seguir cayendo de pronto hasta aquí, pero ya con eso es más que suficiente. Entonces, así fue como tomé la entrada. Obviamente usted tiene que saber sobre la fractalidad del precio. Y veíamos acá la ESMA de 14 periodos dándose la vuelta. Aquí dándose la vuelta, pum, pum, pum, pum, pum. Obviamente tocando exactamente donde ponemos el Stop Loss, donde está la mecha semanal. Y ahí es donde tomamos la acción a la venta. Esperando a que las noticias nos brinden el momentum y salga el Trade a nuestro favor. Se les voy a explicar también desde Trading, desde MetaTrader. Déjenme un segundo. Bien, acá estamos dentro de MetaTrader. Podemos observar entonces, obviamente yo tengo mis números redondos, que ustedes ya saben que es uno de los indicadores que ustedes se le brinda. Pero fácilmente aquí fue el fractal diario, de esa zona también me apoyé, y los números redondos. Entonces tomamos la acción del precio, desde aquí. importante es entender temporalidades mayores, la inclinación del precio a la baja. Fíjense cómo estas dos esmas, más que todo... La, voy a quitar esta de aquí. Bueno, tenemos esa ahí. Más que todo la exponencial de 14 periodos. Mire cómo está dando la vuelta. Esto es lo que hemos operado. Entendemos, como les explicaba ahí en Trading View, que vivimos desde un fractal mayor, una temporalidad mayor, donde realiza el engaño y donde obviamente madura el piso, el techo de temporalidad mayor. Y bueno. Afortunadamente sale a nuestro favor después de la lateralización de la semana pasada y esta se expande a la baja. Trader, si ustedes quieren saber mucho más, quieren ver mi cuenta auditada, ya saben, trading institucional oficial en Telegram, no olviden darle like al video, aquí puede seguir cayendo, pero pues como siempre digo, la avaricia no es buena, hay que saber cuándo salir. Y bueno, ya había mucho capital comprometido. Mire, eso puede seguir cayendo. Listo, no olvides darle like al video y suscribirte. Un gran abrazo, trader, y nos vemos próximamente.